Hola, hola, buenas tardes, bellas almas, buenas noches, este, buen día, según a la hora que veas este video. Aquí tu amiga Nieves Martínez. Y hoy vengo a contarte eh, un poquito cuál va a ser eh, la temática de esta gira que voy a hacer, de, este, de esta visita que voy a hacer a Argentina y Uruguay. Y, qué es lo que vamos a hacer en cada uno de los puntos estratégicos y desde dónde viene esto. Pues bien, el año pasado que me encontraba yo en, en Francia, en la Gruta de María Magdalena, haciendo este trabajo de, de integración, eh, recibí así en la canalización, en ese lugar, eh, el mensaje de llevar esas aguas que estaban siendo bendecidas en aquel momento por María Magdalena eh, que son las aguas de, que representa um, justamente María Magdalena, que es el amor incondicional, llevarlo por las diferentes partes en que, en que fuera, eh, en que visitara. Eh, se ha ido haciendo, he ido haciendo diferentes visitas aquí en México en Valle de Bravo en Mérida, en en los diferentes cenotes, en las diferentes playas, en los diferentes lugares. Y eh, mi compromiso era llevarlo a todos los lugares donde visitara. Y esta energía del amor incondicional que representan las emociones y que representan a través de las aguas se llevarán a todas las partes. Y eso es lo que me propongo también hacer en todo lo que es Argentina y en todo lo que es Uruguay. En este, en este ciclo y hacer eh, toda una eh, activación de esa frecuencia crística, de esa frecuencia del Cristo que se está activando en todos nosotros en, en cada uno de los lugares. Por eso es que el recorrido que estoy haciendo se llama sintonizarse porque se trata de sintonizar con el ser, con el ser crístico que cada uno de nosotros ...lleva en su interno, con el ser crístico que somos en verdad. Es volver a sintonizar con el ser. Por eso también parte de lo que... Eh, ...mi libro que se llama... ...De la adversidad a la plenitud, mi propio proceso de sintonía con el ser. Entonces, eh, este momento es crucial para activar... ...porque una vez que pasa el, el equinoccio ingresamos ya en todo lo que es el renacer ¿eh? y da comienzo este gran nuevo ciclo. Entonces, como todos ustedes saben, Argentina este, es una zona muy potente y tiene lugares energéticos y estratégicos de vital importancia en este proceso de ascensión que estamos realizando, ¿eh? Entonces, toda la zona de Argentina, Uruguay, Chile, este, cobra una vital importancia. Entonces, la idea es el día 29 de abril ¿eh? Eh, hacer un curso, en, ya sea en Buenos Aires o La Plata, estamos buscando el mejor lugar. ¿eh? Con lo cual, si tú estás interesado en, en hacer este curso de conciencia en sintonía con el ser, eh, eh, para sintonizar con la frecuencia del corazón y eh, unir todos tus cuerpos es lo que vamos a trabajar eh, para entrar desde el corazón en libertad, unificar eh, la energía femenina y masculina, empezar a entrar en estado neutro y entrar en la conciencia más elevada en la sintonía con el ser, con el ser divino que cada uno de nosotros somos Y ahí es donde nos vamos a unificar al corazón sagrado eh, al, al hacer este, este trabajo que vamos a hacer de manera tan relevante. Obviamente vamos a liberar memorias, vamos a sanar, a perdonar y a integrarnos eh, con toda esa energía, eh, sobre todo la energía femenina, en, en entrar en estado de paz, en entrar en estado de amor. Y eh, en ensamblar y activar eh, los nuevos códigos que estarán siendo activados. ¿eh? También parte de ese proceso lo vamos a hacer el primero eh, de mayo en Uruguay, ¿eh? de la misma forma. Seguramente el curso será en la localidad de Trinidad, ¿eh? Y que queda, en, según me han platicado, porque pues yo no conozco Uruguay en el centro, y ahí tendremos ese gran, gran encuentro, eh, que para mí será un, un placer. En Uruguay hay una gran energía de sanación que es la que va a dar eh, pauta junto con eh, Buenos Aires y La Plata para el resto del viaje. El resto del viaje que va a continuar en el 5 de mayo, donde les estoy invitando para que nos encontremos en, en el Cerro del Uritorco, ahí en Córdoba, en, donde tendremos esa activación y esa conexión al Yo Soy, que coincide eh, con, la, con una fecha importantísima, porque es el, el 5 del 5 del 23, o sea, del 5. Entonces, estaremos haciendo un cambio importante, que además coincide con la festividad del WESAC, ¿eh? anclando justamente en este lugar tan importante la energía del Himalaya, la energía del cambio, la energía del amor incondicional del Buda, ¿eh? que en esta ocasión toma este, el pilar con la energía del rayo rosa de... de de Paolo Veneciano, y a través del amor incondicional con María Magdalena. Lo que da lugar también a que se active el sagrado corazón, ¿no? Que es la frecuencia crística en el centro eh, corazón de Argentina. Y ahí es donde vamos a activarla. Se van a activar frecuencias crísticas muy importantes que tienen que ver justamente con, eh, con los... Eh, el ADN, con la activación en el ADN eh, de los 144, que conecta con el 441 que tiene que ver con la eternidad? O sea, el 144 sería la parte física, el 441 es la parte etérica y es la parte que vamos a ir activando en el programa de, del Cristo cósmico, ¿no? Es, es fundamental. Entonces, todos los que se quieran sumar lo vamos a hacer en, en, el, en, en esta zona del Uritorco de la mejor manera. Y están invitados a hacerlo. Para ello están puestos acá abajo en los el, en el, las, las, eh, grupos en los que eh, se va a ir dando mayor información. Lo que voy a hacer así es una explicación muy elemental para que tengan una mayor idea de qué es lo que vamos a hacer. después la tercera este, parte del viaje ¿eh? la voy a hacer en Ushuaia donde vamos a hacer otra activación ¿eh? donde vamos a bajar eh, eh, esta frecuencia crística del amor incondicional y obviamente en cada uno de los puntos vamos a ir llevando ese agua este, para ir activando y para ir llevando este, toda la energía desde del amor incondicional que se está llevando desde Francia para, para activarla en toda la Argentina, todo lo que representa el amor incondicional. Y eh, esa frecuencia que se activa, el 555, donde entra el rayo rosa, donde entra el, el rayo del amor y donde entra esta, esta frecuencia tan importante, eh, vamos a ir anclándola a través de nosotros. Recordemos que cada uno de nosotros es un pilar de luz que conecta el cielo y la tierra. Y, lógicamente, todo eso, todos esos programas y todas esas activaciones en esas fechas tan importantes pasan adentro, a través y alrededor nuestra. Entonces, lógicamente, ¿qué es lo que va a suceder? Que todos esos nuevos programas, todas esas nuevas activaciones se van a ir dando en cada lugar. Entonces, eh, vamos a tomar en cuenta que en Argentina serían los eventos de eh, Buenos Aires o La Plata, que está todavía por definir. Por eso es muy importante ver cuántas personas hay en cada lugar. Andamos viendo para que sea la posición y la situación, pues, más cómoda para todos, ¿no? Para que realmente eh, podamos hacer todo esto. Después, el primero de mayo en, eh, estaremos en Uruguay, ¿eh? De manera que allí daremos un curso presencial de 10 a 1 y media, 2 de la tarde. Y en Buenos Aires eh, también tendremos un curso de 10 más o menos a 2 de la tarde. Eh, después en Uritorco el 5 de mayo, eh, el 5 del 5, en un evento especial. Ahí es eh, donde haremos estas activaciones tan importantes, 5 del 5 del 5, dando lugar a la gran activación, a la, a la festividad de Bulwesa que la vamos a festejar allá, donde vamos a bajar la luz búdica también de la sabiduría, de la iluminación, con el rayo dorado que se, eh, que se baja en el cielo a la tierra ese día tan relevante. Y en Ushuaia vamos a activar la última parte de lo que representaría eh, esta activación eh, de la energía crística, pero ya conectada con los planos superiores. Es decir, el ser se conecta en toda la divinidad con eh, los eh, simuladores que están más allá de... Eh, de todo lo que es el hielo, ¿no? O sea, vamos más allá, nuestras aguas, nuestras emociones, nuestros planos sutiles, los llevamos y los anclamos más allá para estar en alta conexión cósmica con la fuente universal. Esto sería el, lo que comprende ese viaje y, eh, lógicamente, pues yo espero que sea... Atractivo para todos ustedes y que podamos activar esta energía amorosa, femenina, eh, sensitiva, con esta sensibilidad eh, lo más posible. Eh, que seamos más, cuantas más seamos, más eh, anclamos esa energía en los diferentes lugares. Pues bien, Bella Alma, esto sería este, lo que vamos a hacer en Argentina y Uruguay. Me encantará contar contigo, me encantará contar con tu presencia. Será para mí un verdadero placer ¿eh? contar contigo eh, en este ciclo. Y eh, quedo de encantadísima a que podamos eh, convivir y darnos este abrazo en amor incondicional. Estoy muy feliz. Eh, no quiero hacer este video muy largo para que, eh, realmente ustedes empiecen a compartir esta información. Entonces, eh, la verdad es que estamos en un momento muy, muy importante y es importantísimo y relevante tomar acción, tomar eh, parte, formar parte eh, activa, proactiva, de todo lo que se está viviendo. Entonces, eh, estamos en un momento muy, muy importante para todo lo que se está viviendo, para todo lo que estamos eh, ya captando en esta nueva frecuencia, en esta nueva sintonía, en esta nueva línea de tiempo, porque realmente representa estar representa estar, perdón, pero es que llaman y representa estar ya en alta conexión cósmica, representa ya tomar cartas en el asunto en este renacer, tomar cartas y eh, posicionarse en donde cada uno decide estar, en donde qué es lo que decido hacer en este nuevo ciclo, qué es lo que quiero sintonizar. Entonces recuerda que eh, en estos momentos en donde pones tu atención, intención y energía, crece y acontece. Y lo que es creído es creado y manifestado. Entonces, pon, ponte del lado de donde tu frecuencia del corazón esté más elevada y este es el momento para estar en esa alta frecuencia, en esa alta sintonía y sintonizarse con el ser divino que tú eres. ¿eh? Bella Alma... Es un placer y será un placer darte un abrazo eh, de manera personal, de manera presencial. ¿eh? Te abrazo, te mando un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo y recuerda que estar en sintonía con el ser, cuando vives en sintonía con el ser, eh, este, el ser te ayuda a expresar tu verdad, tu maestría a entrar en tu soberanía y a vivir dentro de tu propósito divino. Esto es parte de lo que vamos a estar trabajando para conectar y estar anclando el cielo en la tierra. Te mando un fuerte abrazo de mi corazón al tuyo, bella alma, bendiciones infinitas y te espero. Todos los datos están en la cajilla este, para que te conectes y busques más información. Gracias por compartir y difundir este video. Bendiciones, bella alma.